Este es un nuevo tutorial acerca de cómo hacer un canasto de papel. Los materiales son colbón, papel periódico, tijeras, un palo de pincho, una pistola de silicona y una caja. Primero vamos a coger las tijeras y vamos a cortar el papel periódico en la mitad. Así vamos a tener muchos pedazos. Después de que tú cortes el papel periódico, vas a tomar una hoja y con el palo de pincho lo vas a rodar hasta formar un tubo, como este. Al final, en la última punta que tú tengas, vas a tomar el colbón y lo vas a untar por toda la esquina y lo vas a pegar muy bien. De estos palitos vas a hacer 20 o los que tú quieras. En este caso yo hice 20. Después tú vas a tomar unos, algo circular para hacer dos círculos en la caja y los vas a cortar con las tijeras. Vas a tomar uno de los círculos y vas a utilizar nueve palitos de papel. Después de que tenga los 9 los vas a pegar en el primer círculo en forma de cruz con la pistola de silicona. Después vas a tomar el otro círculo y vas a taparlo con la base con la pistola de silicona, lo vas a pegar muy bien. Después de que tú ya tengas todo pegado vas a tomar otro palito y lo vas a pegar a uno de los palitos que están ya pegados en la base. Con estos palitos tú vas a hacer el tejido. Para hacer el tejido tú vas a poner uno encima de un palito y otro debajo de otro palito. Así. Como podemos observar ya tenemos hecho parte del tejido, uno encima y otro debajo, uno encima y otro debajo. Para agregar un palito simplemente tienes que ponerlo dentro del otro. Este va a ser el resultado de nuestro tejido y tú vas a determinar qué tan alto tú lo quieres, en este caso yo no lo quise tener mucho, muy alto. Cuando termines vas a cortar las puntas del papel periódico y vas a esconder las puntas metiéndolas hacia adentro. Tú lo puedes dejar así o también lo puedes pintar, en este caso lo pinté de color eh, rosado, así y lo puedes decorar también de la forma que tú quieras. Este es el video por hoy, espero que ustedes les gusten y que intenten hacer este básquet. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video.